Sí, sí, claro, ¿cómo está? Bien, claro, con mucho gusto. ¡Oh, qué celular tan bonito! ¡Oh, ¿dónde conseguiste este forro? Este forro lo hice yo mismo. ¡Oh, qué hombre tan habilidoso! Con este forro, las chicas te aman. <risa> en este video te voy a enseñar a hacer una genial y divertida funda para tu celular, un forrito para tu celular silicona con un hermoso motivo de Deadpool parece dibujado por un niño de 5 años pero es cherry hola bienvenidos de nuevo para este proyecto vamos a necesitar silicona maicena o fécula de maíz, como le digan en su país y un bisturí también vamos a necesitar unos guantes a continuación regamos la maicena en una superficie completamente sin poros que no se vaya a quedar pegada como un vidrio o un plástico sin poros o algo así Ahora lo que hacemos es utilizar todo, casi todo el tarro de silicona. Y vaciamos todo el tarro. De esta manera. Vaciamos casi todo el tarro. Dejamos solo un poco. Ahora lo que vamos a hacer será mezclar la silicona con la maicena y amasarla y lo amasamos y lo amasamos y mezclamos toda la harina con la mayor cantidad de silicona que podamos la proporción que yo utilice es más o menos una caja por un tubo de silicona una caja pequeña de 90 gramos por un tubo de silicona de 85 mililitros. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es formar un huevito. Un huevito no tiene que estar perfecto, pero pues que tenga forma de huevito. Y lo vamos a aplastar. estamos bien y ahora vamos a colocarle encima una bolsa como esta una bolsa plástica y utilizando una botella o algún elemento que sea recto y curvo a la vez como esta vamos a aplanarla y vamos a aplanarla con la botella pegarla lo que vamos a hacer es utilizar una espátula como esta y ahora vamos a utilizar nuestro teléfono, nuestro teléfono celular para evitar que ocurran accidentes como este donde se rompió el vidrio de la pantalla de esta manera y quedó completamente inservible por poco también me tiré la cámara y otras cosas pero no estuve muy de buenas pero para evitar que se rompa el vidrio de la cámara porque se quedó pegado a la maicena Vamos a hacer lo siguiente, dos puntos. Vamos a tomar un vinipel. Lo que vamos a hacer será doblarle los bordes hacia adentro así de esta manera. Y los vamos a plegar también de tal manera que enrollemos el teléfono en la masa que acabamos de crear y lo que vamos a hacer será apretarlo de tal manera que quede completamente envuelto en la silicona que acabamos de crear ¿para? En los bordes lo que vamos a hacer será presionar de tal manera que se borre la línea, por lo menos en el borde más lejano. Y luego vamos a enderezar esto de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer será utilizar una espátula para aplanar bien los bordes sin hacer ningún hueco. Una vez que lo tenemos listo, lo dejamos reposar unas 24 horas, en un sitio fresco y seco. que vamos a con cuidado, retirar, hacer unas pequeñas hendiduras, sin romper del todo. Y bueno ahora que ya tenemos nuestra pieza de silicona vamos a retirarle con cuidado los pedazos más grandes como pueden ver quedan marcadas las líneas del teléfono lo que vamos a hacer será cortar utilizando el bisturí exactamente por esas líneas ya que es un material muy fácil de cortar ahora lo que haremos será abrir el hueco para el micrófono el micrófono no, el parlante y la cámara y el flash botones del volumen y para aprender y apagar bueno ahora como pueden ver nos quedó completamente flexible es un material muy muy muy flexible como la silicona que se utiliza en los teléfonos y también es impermeable. Y como ven pues ya tenemos todos los agujeros hechos. Solo nos queda una cosa, utilizando un poco de lija vamos a arreglar las posibles imperfecciones que nos queden. Ahora utilizando algún objeto curvo, redondo, vamos a trazar un círculo. Y ahora dentro utilizando el mismo marcador vamos a trazar otro círculo. Y ahora utilizando alguna cosa plana y recta como mi licencia de conducir por ejemplo vamos a hacer unas líneas adentro Uy, no, eso quedó muy para y ahora vamos a colorear de rojito bueno ahora lo que voy a hacer será dibujar el ojo lo que hago es trazar una línea recta y aquí trazo una no tan recta como más bien curvita y luego uf, otra recta. Lo mismo al otro lado. Ah, Queda rechoneto. Re bueno. Y ahora vamos a colorear de nuevo. Ya casi Ahora lo que vamos a hacer Una vez que ya tenemos el dibujo Será utilizar parte de la silicona que nos sobró Y esparcirla usando algo Que no sea su tarjeta de crédito Yo utilizo esta porque ya no me sirve para una mierda Pero bueno Aquí vamos esparciendo Silicona encima Para Luego de esto Lo dejamos secar 24 horas Y ya por fin tenemos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 Muchas gracias por tu atención y colaboración, yo soy Rafaguit2013 y espero que tú tengas un excelente día.